Hola, soy Claudio y ahora vamos a ver en Inkscape cómo eh, usar la herramienta de círculos, elipses y arcos. ¿sí? Eh, hacemos clic en la herramienta de, de esta herramienta del circulito, digamos, ¿sí? Y como en el caso de los cuadrados y rectángulos, hago clic en la hoja y sin soltar arrastro hasta tener la elipse que yo quiera. Por ejemplo, quiero tener una, una elipse así. Como en el caso de los cuadrados, si mantengo apretada la tecla control, voy a hacer un círculo perfecto. ¿Sí? Ahora, hay otra cuestión. Bueno, fíjense que aparecen también la, el cuadradito, los dos cuadraditos y el círculo. ¿Sí? Para... Vamos a ver ahora que... Vamos a darle deshacer... Este, vamos a ver que podemos hacer arcos o líneas. ¿sí? Pero eso, eso lo vamos a ver en un ratito. También si seleccionamos la herramienta de selección, aparecen las opciones para estirar, agrandar, achicar y obviamente para mover. ¿sí? Pero aparte fíjense un detallecito. Si yo, ele, yo ele, seleccioné la herramienta de círculos y me van a aparecer estos cuatro cuadraditos estos cuatro herramientas o opciones que no estaban siguen estando en gris sí esas opciones yo puedo hacer clic en el circulito de acá acuérdense acá hay un cuadrado acá hay un cuadrado y acá hay un círculo hago clic y lo arrastro sin soltar. Y voy a ver que se, se ponen disponibles las opciones. ¿Para qué es ese clip? Fíjense que ahora hay dos circulitos. Uno rojo y uno blanco. Voy a arrastrar más el circulito. Este también lo voy a arrastrar más. Y puedo hacer como porciones. Tal como está seleccionado acá. También puedo decirle que sean como porciones de pizza en vez de cortar un pedacito sino que como si fuera una la, la, las típicas tortas de, de porciones de para indicar tal porcentaje de algo sí y también fíjense que hace una unión con el relleno sí entre esos dos puntos pero no le hace un borde si yo quiero el borde ahí sí le tengo que hacer clic en este botoncito que está acá. O sea, este dice cambiar a segmento, forma cerrada con dos radios. Este dice cambiar a arco, forma sin cerrar. Y este dice cambiar a cuerda, forma cerrada. ¿Sí? Después, cuando yo quiero que se haga la elipse de vuelta, puedo hacer clic acá y se forma la elipse de vuelta. Vamos a hacerlo con este. Este yo... No tengo los botoncitos acá abiertos. Hago clic y arrastro y tengo, qué sé yo, el Pacman. man ¿Ah? No sé si algunas, algunos son muy jóvenes para correrse del Pac-Man. Eh, sí, como una boquita. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hice clic en este botoncito. Cambiar a segmento, forma cerrada con dos radios. Esta línea está al centro y esta línea está al centro son los radios del círculo. El otro botoncito cambiará arco, una forma sin cerrar. O sea, ya no tengo la boquita y a donde llega este punto, donde llega este punto, ahí termina la forma, pero no se une por el borde, sino que solamente sigue el relleno, el verde que hay acá. Y si hago clic acá, también va a aparecer el borde en esa línea cortándolo. No me conforma, quiero volver al, al querido círculo perfecto que armé, Aparte, obviamente, la opción de deshacer. Hago clic acá y me vuelve a poner el círculo que armé. ¿Sí? Eso sería lo básico de, eh, de círculos y elipses, de la herramienta de círculos y elipses.